Hola, mi nombre es Eric y en este video te enseñaré a cómo igualar el color de tus fotografías así como estarás viendo por aquí en pantalla. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro panel de capas. Estando allí, miramos que tenemos una capa de persona y una de fondo. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la de fondo. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarla arriba y teniéndola seleccionada nos vamos a filtro, desenfocar y darle aquí en donde dice media lo siguiente que vamos a hacer es dar clic derecho y le damos en la opción que dice crear máscara de recorte para afectar solo la capa de persona le cambiamos el modo de fusión a superponer y le cambiamos la opacidad a un 70% en este caso volvemos a darle clic aquí en el jin y le damos a añadir un ajuste de curvas verificamos que solo afecte a la de abajo con este clic y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar de la máscara al ajuste dándole clic aquí y que se vea este recuadrito le damos doble clic y nos vamos a estas líneas de aquí le damos en donde dice opciones automáticas y le damos en buscar colores oscuros y claros nos vamos a sombras y escogemos un color oscuro como este oscurecemos un poquito más eso está bien y a iluminaciones como estas por ejemplo nos vamos a tonos medios y lo subimos a un punto más o menos cerca de la mitad en el brillo. Y le damos en OK. Lo siguiente que vamos a darles otra vez OK y le damos en No. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear nuevamente en el ajuste de Jingjang. Nos vamos aquí en Consulta de Colores. Escogemos aquí uno de los que está aquí. En este caso, escoger el de Bleach Bypass y esto lo que aplica es un filtro sobre todo el resto de capas para unificarlo y le bajamos la opacidad a un 30% verificamos que solo afecte a la capa de abajo, este de esa manera y como ves ya unificamos nuestros colores Ahora lo único que falta es agregar luces y sombras, así como estarás viendo aquí en pantalla, para que se vea mucho más real. Si no sabes cómo agregar luces a tus fotografías o montajes, te invito a ver este video por aquí arriba y a suscribirte aquí abajo en el canal. Mil gracias por haber visto este video. ¡Chao!